vamos a hacerla corta, 3 skins y querés dinero real pero ya estás cansado de los intentos de estafa así que si no te querés quedar sin tus skins y sin dinero, no te vayas del video <risa> y hey, muy buenas guachines, ¿cómo están? estamos en otro video del canal, yo soy Mago yo les traigo cómo vender sus skins de CSGO por dinero real ya sea pagos por Paypal, Bitcoin, Ethereum, Litecoin y otros métodos de pago más ¿Qué es SkinCashers? En esta página nosotros podemos tradear nuestras skins y vamos a recibir el dinero por el método que nosotros queramos ¿Cómo empezamos? Primero tenemos que loguearnos con nuestra cuenta de Steam para eso siempre siempre siempre hagan mi recomendación que es abrir una pestaña real de Steam loguearse en esta pestaña y ya se aseguran de que no van a entrar a ningún otro lado ni van a poner su información en ninguna otra página Scammer porque hay muchas páginas que en vez de poner Steam Community te ponen Steam con doble M, Community con una M entonces esas cosas pasan desapercibidas y son páginas Scammer ustedes ponen su información de Steam ahí y la roban la cuenta así que siempre que entren en alguna página asegúrense de tener logueado su cuenta de Steam en la página principal de Steam. Recuerden, steamcommunity.com, se loguean y listo, no hay problema. Ahora van a ver que si yo pongo login vía Steam, va a aparecer logueada mi cuenta y no me va a pedir que vuelva a poner todos mis datos. Eso es una información muy importante. De esa forma van a evitar que les roben. Bueno, ponemos iniciar sesión. Esto se va a autologuear. Ya podemos ver que estoy logueado. Y vamos a ver la página inicial de la página. Aquí podemos ver que dice que podemos vender por dinero real. Nos marca que el dinero la venta va a ser instantánea. O sea, el trade va a ser el momento y vamos a recibir el dinero en el momento. Es 100% seguro y no hay comisiones escondidas. Aquí nos, aquí nos muestra los métodos de pago. Paypal Payeer Add Cash Kiwi que está, está sin funcionar. Bitcoin, Ethereum y Litecoin Aquí podemos ver todos los trades que se hacen en el momento Aquí podemos ver que hay mucha gente que está vendiendo en este mismo momento Podemos ver las calificaciones que tiene la página La mayoría son positivas Tenemos las últimas calificaciones de hace dos días Como podrán ver, hace dos, hace tres La verdad que la página es muy activa Las calificaciones de casi cinco estrellas Podemos ver que le falta cuatro puntos y medio, vamos a decir 4.5 de calificación son de las últimas 1.100 calificaciones así que la verdad que está muy muy bien aquí podemos ver que bueno como decía van a tener que loguearse después van, a tener que, después van a tener que ir a la página del inventario dentro de la página claro, la página de inventario dentro de la página o sea, esta es una página y esta es la página ¿sí? o sea, vamos a decir a la página de inventario dentro del sitio después van a mostrarles el dinero o sea, van a aceptar el tradeo y les va a mandar el dinero Acá lo mismo, eh, sell Your Skins o Watch de Tutorial. Esto es para ver el tutorial, pero en este caso van a ver mi tutorial. Acá podemos ver todas las cositas que tiene la página para que quieran leerla, si quieren. Y podemos ver el tiempo de espera, por eh, la media de espera, que son casi un minuto, o sea, es bastante rápido. Y otras cositas más. Después acá tienen eh, respuestas, preguntas y respuestas de la página. La verdad que si quieren leerlo y sacarse las dudas, Pueden hacerlo, lo traducen y listo. No hay problema con eso. Acá podemos ver el final de la página y listo. Bueno, para empezar a vender vamos a hacer lo siguiente. Una vez logueados, vamos a inventario. Y aquí van a aparecer el inventario y los ítems disponibles para tradeo. ¿sí? Acá podemos ver que si yo actualizo la página seguramente ya no está mi caja de la eh, operación Aedra porque ya la vendí. No la vendí en la página, sino que la vendí en el mercado de la comunidad porque necesitaba un poquito de sal Bien, acá vamos a ver todos los ítems disponibles, en este caso tengo tres Y podemos ver que acá nos aparece, si no sabes cómo, cómo tradear y el demás, vinás el tutorial que no hace falta Acá lo que van a poner va a ser mi código de promoción, aquí les van a dar un dinero extra así que primero vamos a ver cuál es mi código de promoción vamos a afiliados vamos a afiliados y podemos ver que mi código es Mago MagoNight muy bien ponemos aquí Mago MagoNight, vamos a inventario y aquí van a poner Mago MagoNight así como está escrito y le van a dar a Claim yo en este caso no puedo hacerlo porque es mi propio código así que vamos a poner el de algún otro youtuber User no <ríe> eh, Suener, vamos a poner Suener. A ver, Swener, le ponemos Claim Y listo, ya podrán ver que está el código en verde Esto quiere decir que está activado Asegúrense de eso Recuerden, Magonite y ponen Claim Listo, una vez que está todo esto para ganar más dinero Le van a empezar a elegir las skins No todas las skins es recomendable vender en esta página ¿sí? Porque por ahí les conviene, conviene comparar los precios Pero hay muchas skins que si ustedes quieren el dinero en efectivo, o sea, tener el dinero en Paypal, Bitcoin, Litecoin, o lo que sea les conviene esta página porque va a ser directo sí, porque si no, tienen que venderlo en Steam, tienen que sacar el dinero de Steam aparte que les cobra comisión y luego pasarlo a vender solo a alguien que por ahí los puede estafar así que, ¿esta página es segura? sí, ¿nos conviene vender acá? sí y bueno, todo depende de los cambios de precio en las skins, así que bueno Vamos a empezar a vender. Yo me dejé estas tres armas porque me gustaría venderlas por Litecoin. Porque yo tengo una cuenta de Binance y ahí puedo pasarlos a Litecoin. Así que vamos a hacer la prueba. Vamos a empezar a vender. Como pueden ver, no todos los métodos de pago se habilitan eh, con estas skins. ¿Por qué? Porque el precio no es el mínimo requerido. ¿sí? Por ejemplo, para pasarlo a Ethereum. Es con 3 dólares mínimo. Bitcoin, 3 dólares mínimo. Y bueno, Kiwi dijimos que no funciona. Así que bueno. Como podrán ver, Adcash tampoco va a funcionar. Si no depositamos más de un dólar. Y bueno, como pueden ver acá. Tenemos el porcentaje extra que les da mi código. Y bueno, eso es eh, porcentaje. No sé, la verdad que no sé cuál sería el total de porcentaje. Pero es un poquito más del que nos van a dar sin él. Bueno, yo como dije, lo quiero pasar a Litecoin. Vamos a elegir la opción de Litecoin, acá lo que tenemos que poner es nuestra dirección de Litecoin, si ustedes lo quieren hacer por Paypal, van a tener que poner su dirección de Paypal, esto les va a llegar completo, ¿sí? creo que les cobrará una pequeña comisión, acá podemos ver que cobra 5 centavos, que es el, el fee de Paypal, entonces yo en vez de recibir 2 dólares con 17, voy a recibir 2 dólares con 12 porque me cobra el fee de Paypal eh, y listo, esto es así, ponen su dirección de Paypal Tuki y le ponen a get your cash instantáneamente yo voy a hacerlo como ya les dije por Litecoin acá me estaría cobrando un fee de 10 centavos pero no importa yo prefiero hacer esto y no tener que pasarlo de Paypal a Litecoin así que vamos a poner mi dirección de Litecoin y bueno, acá estamos en Minas. voy a agarrar la dirección de Litecoin, vamos a pegarla acá y vamos a poner en recibir el dinero instantáneamente. Lo que tiene Litecoin es que tiene una confirmación de 3 o 4 dependiendo. Acá podemos ver la cantidad de ítems seleccionados, van a ser 3, nos va a dar un total de 2 dólares con 11. Por el código de promoción de Magonai van a darnos un 0,06 y por la transacción de litecoin va a ser de 10 centavos así que bueno, vamos a recibir 2 dólares con 7 centavos vamos a poner a recibir el dinero instantáneamente va a pedir el autenticador esto es lo que es fíjense esto hay que estar muy atentos también ¿por qué? porque acá nos está dando los datos del bot ¿si? ¿sí? acá podemos ver que el bot se va a llamar Skin Casher Bot 0192 va a tener nivel 10 y va a estar registrado como de diciembre 19 del 2020 bien, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta vamos a ir acá, vamos a ver el bot ¿por qué pasa esto? porque eh, hay gente que siempre está activa y pone un bot o no sé cómo hacen pero copian todo lo que sería eh, la foto del bot, el nombre del bot y la, bueno, esto no lo hace y te pone los ítems que vos quisiste tradear con el bot de la página, así con el bot oficial así que a tener en cuenta esto, acá podemos a ver la información del bot eh, le damos a responderla a la oferta y acá estamos, acá podemos ver todos los datos del bot podemos ver que el bot se llama skin SkinCacherBot0192, tiene nivel 10 19 de diciembre del 2020 Estos son datazos que les va a servir para no ser estafados, para no ser escameados. Así que confiamos en esto, eh, ponemos listo para el intercambio, aceptamos el trade Aceptar y ahora lo voy a confirmar desde el celular Ahí pudimos escuchar, que me retumó todos los oídos Que el intercambio ya ha sido realizado eh, Bueno, en el celular no me figura, pero a ver, ahí está Aquí vamos a mostrar que el intercambio ha sido aceptado, oferta aceptada al día de hoy. Y que la transacción ya fue realizada. Vamos a ver mi transacción. Y acá podemos ver la transacción que se realizó el día de hoy, 30 de julio, a mi cuenta de Litecoin. Va, a mi dirección de Litecoin, mi billetera de Litecoin. Que está, en Skin, eh, que está en Binance, así que vamos a ver en Binance si me llega el dinero de Litecoin. Y bueno, todavía no llegó, pero va a tener que pasar un ratito. Y mientras esperamos, quiero decirles que estoy en Twitch, como twitch.tv barra Magonite. Así que si quieren seguirme, vamos a estar transmitiendo por ahora el momento nada, pero apenas podamos jugar Valorant, CSGO o algún otro jueguito. Y listo, acá tenemos el dinero depositado en mi cuenta de Binance. Esto fue a través de Litecoin, así que podemos ver por aquí, a ver, acá estamos, Litecoin. Muy bien, tenemos el depósito de eh, llegó hace más o menos 7 minutos, así que habrá tardado en todo el proceso unos 5 o 6 minutos, bastante bastante rápido, acá lo vamos a ver, perfecto, muy bien, sí, llegó 22.52, yo lo hice aproximadamente, eh, bueno, en realidad 22.52 no lo hice, lo hice a las 7, esto tiene un par de horas adelantadas, sería 17, perdón, 19.52, yo lo hice 19.45 aproximadamente, Tardó unos 8, no, perdón, tardó unos 6, 7 minutos, más o menos, con toda la furia. Pero ya está, la verdad que fue bastante rápido, como pudieron ver. Eh, bastante rápido, llegó todo el dinero entero. No tuve ningún problema, no tuve que hacer reclamo ni nada. Bueno esta fue la forma de poder vender nuestras skins de CSGO por dinero real yo a esto acá en argentina lo puedo cambiar por peso argentino, no tengo ningún problema yo a esto lo voy a pasar a peso argentino o, lo, o tal vez compré algún USDT como para tener un, un dólar <coughs> o como para tener una moneda estable al dólar ¿sí? el eh, Litecoin es medio inestable así que pronto lo voy a pasar a USDT y esto fue todo el video chicos, espero les haya gustado, espero les sirva, no se olviden de poner mi código de Magonai para recibir un poco de dinero extra en sus transacciones, si quieren un video haciendo eh, transacciones a través de Paypal me lo pueden pedir. Y bueno guachines, eso ha sido todo el video de hoy, espero les haya servido, espero les haya gustado, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video, chau chau.